Sábado 2 de junio No era sábado el 2 de junio desde hace mucho mucho tiempo Desde el 2012 que no es sábado Si es que no me equivoco Pues voy a hacer una pequeña búsqueda En las internetes Estoy trayendo lentes nuevos que me regaló mi hermana Por mi cumpleaños Y vamos a empezar las celebraciones con un Sopita de pescado ya me comí un sándwich el bogarín, de huevo la ostra bueno. con batido, porque Valparaíso. Para ¿Y eh, qué más comí? parece que le he hecho. Y este es el episodio 311 y este es el almuerzo de, de cumpleaños. visitar a mi, a la, a, la, a la Claudita, a la más grande de mis hermanas, porque le traje un regalito y está de cumpleaños antes, antes que yo. Sí, con mi hermana Claudia estamos de cumpleaños con una diferencia de dos días. Nueve años y dos días. ¿Ah? Vale, terrible, cara. <risa> es no, no que nació a fin de mes. Yo nací en la quincena. Tú naciste en la quincena, es además. Pobre. ¿Y tú? El papá, el tata. El tata. No sé, si yo te, tengo una desventaja por todos lados porque más encima eh, nací justo en agosto cuando está como en la transición para la primavera. Entonces están todas las liquidaciones de invierno. Entonces me regalan puras cosas de liquidación. Ciao. Ciao. Volvimos de la casa de mi hermana mayor y estaba pensando en algo. Como no soy bueno para celebrar mi cumpleaños, no me había dado cuenta. La última vez que digo, eh, no sé, por celebrar mi cumpleaños y justo cae un fin de semana, me he dado cuenta que se mora mucho, mucho mis cumpleaños en caer el fin de semana. Tengo la sensación que, como que mi cumpleaños evita el día sábado. Eh, quise investigar esto. Lo primero que pensé es que, bueno cada 7 años podía celebrarlo el sábado, pero me di cuenta que no, no es tan así. Entonces lo primero que hice fue hacer como una tabla de Excel para saber en qué día caerían. Se dice la distribución de cuántos días iba... O sea, lo que quería saber si es que había una preponderancia a cierto día de la semana donde iba a caer mi cumpleaños... Y me di cuenta que no. En realidad, si en el supuesto de que viviera 89 años, la distribución es casi igual, 13, 12 veces, 13, 12 veces. Hay una distribución casi homogénea de los números, de las probabilidades que caiga días. Lo que igual, igual tiene sentido. Y en realidad hay como un patrón. Después de este cumpleaños, el 2018, la siguiente vez que caiga un sábado... Será el 2029 Como pueden ver, la tabla empieza un, el día que nací en un miércoles Miércoles, jueves y hay un salto Ese día fue bisiesto Ese año bisiesto Ese año bisiesto Ese año bisiesto Ese año bisiesto Y la cuestión no es tan así Cada 7 años voy a poder celebrar mi cumpleaños un sábado Tiene un, un patrón Está definido por los años bisiestos Y sí, estas son las preguntas que me mantienen despierto en la noche ¿He tenido...? <risas> Domingo 3 de junio eh, Estoy cojeando porque me doblé el pie Pero porque no duele tanto Tiene una terrible chuleta Y también hay puré Y va oh, a estar muy regalando Pero el blog va a tener un bailón raro Por mi cojera Espero que no se ¿Qué pasa, hermana estoy durmiendo? ¿Susurrito? Chamanita. Te pido perdón a toda la people. He visto con la peor cara de mi vida, pero. <risa> no es que es la misma. <risa> es la vida nocturna. Ya, chao chiquilla, gracias por todo. Chao, mamita. Me voy. Muy tranquilo el cumpleaños, muy tranquilo como siempre. Suelo pasarlo solamente con mi familia normalmente y cuando tengo ganas de celebrar, sí hago algo más amplio. Lo que sí lo hizo diferente fue sus mensajes. Estoy muy agradecido de sus mensajes, estoy muy agradecido de que se hayan tomado el tiempo de dejarme sus palabras, así que... Muchas gracias. Me encantan los patrones, me encanta descubrir patrones que se van repitiendo una otra vez. Es como... Y es esto de, de los días, de cómo... De qué, de qué día de la semana cae en mi cumpleaños fue interesante. Si viviera 90 años, tendría mi cumpleaños caería 13 veces en todos los días de la semana, menos el viernes que solamente caería 12 veces. Y el patrón que hay es, gracias a que los visitos son cada 4 años y que la semana tiene 7 días, es que, que el patrón es medio raro, es un patrón de... Que un día determinado de la semana, por ejemplo, el miércoles, el día que nací, después se repite después de 11 años, después de 6 años, después de 5 años, después de 6 años, completando un patrón completo de 28 años. O sea, la última vez que se repitió el patrón fue el 2010 y la próxima vez que se repita va a ser el 2038, cuando tenga 56 años. En verdad esta cuestión no, no dice nada, pero me parece súper interesante. ¿Qué quiere decir eso? No tengo idea, hay algo que ver, no lo sé, pero fue entretenido saberlo. No lo sabía, ahora lo Napo, llegamos a la casa, se terminó el cumpleaños, este es el 311. Sigan con su práctica de dejarme comentarios, pero esta vez déjenme su pregunta para el Power La pregunta para ustedes es, son gente de mascota y si lo son, son más de perro o de gatos. Este blog va a cambiar un poco. Los gatos que salían en mis blogs no son míos. Se los estaba cuidando a su dueña y ahora los gatos se fueron. En este blog no van a ver más gatos. Están donde deben estar, en su hogar y con su dueña, y ese es el mejor lugar para ellos. Y más de eso no sé qué decir, salvo que se los quería contar, porque sé que a ustedes les gustan mucho los gatos, y sobre todo estos gatos en particular. Para todos los fans de Suflito y de Teo, pueden ir a ver el Instagram de la Monse y estoy seguro que van a ver muchas imágenes de Teo y sobre todo Suflito. Así que, eso. Se ha acabado el cumpleaños, se acabó este el fin de fiesta. Suscríbase, póngale like y déjenme su pregunta, respóndame la mía y nos vemos.